Hola, soy Carolina Vera y quiero que construyas la vida que deseas. Hoy voy a hablar sobre el proceso de cambio. ¿No le encuentras sentido a tu trabajo? Estás a punto de dejarlo. Te comprendo. Te voy a contar mi historia. Es una historia convencional. Hice una carrera, encontré empleo, hice un máster. Y estaba cosechando logros a nivel profesional. Pero llegó un momento en que me sentía tan vacía que dije, lo dejo y lo dejé, pensando que en dos meses ya había encontrado otro camino. Me equivoqué. Tardé más de dos meses. Ahora que soy coach me doy cuenta que esperamos respuestas rápidas, sin vivir un proceso. El ciclo de renovación explica el cambio constante que todos vivimos. Establece cuatro fases. Veámoslo una por una. La primera, adelante cuando me siento un campeón, un campeón motivado, enérgico, positivo, un campeón que alcanza metas, un campeón que trabaja en lo que quiere y hasta encuentra pareja. A nosotros nos gusta sentirnos campeones y la sociedad espera que seamos siempre campeones. Pero poco a poco pasamos a la segunda fase, la desilusión. De pronto me convertí en un robot. Un robot que logra objetivos, pero que está insatisfecho. Un robot que hace todo lo que tiene que hacer automáticamente, pero lo hace desmotivado. Un robot que cuenta los días para las vacaciones y agradece cada vez que hay un puente. La desmotivación nos lleva a la tercera fase, la metamorfosis. La metamorfosis dentro de un cascarón. Dentro del cascarón vivimos un periodo de introspección. Miramos nuestros valores, nuestras prioridades, lo que nos gusta hacer. Y evaluamos el coste y el beneficio de reconducir nuestra vida. Dentro del cascarón estamos solos. Nos sentimos frágiles y hasta tristes. No nos gusta estar dentro del cascarón. A la sociedad tampoco le gusta que estemos dentro del cascarón. Pero pasar por esa etapa es muy importante, porque es la que nos lleva a la cuarta etapa, al despegue. En el despegue del viaje encontramos otros destinos que nos motivan. Valoramos si nos hace falta nuevos conocimientos, nos apuntamos a cursos, a conferencias, ampliamos nuestra red de contactos. Y aunque no estamos seguros del destino, y aunque el despegue nos ponga un poco nerviosos, estamos ilusionados y motivados. Coge un lápiz y un papel y responde estas preguntas. ¿En qué etapa te encuentras ahora? ¿Qué dificultades tienes en esta etapa? ¿Con qué fortalezas cuentas para superarlas? Conocer estas cuatro etapas nos da más confianza y seguridad. Nos damos el tiempo para hacernos preguntas y el tiempo para contestarlas. Sobre todo, sentimos que nosotros somos los que lideramos el proceso de cambio. Si te gusta este video, compártelo